Muy oscuro, pero Hoy es un viernes, después de un día Largo de clase y de trabajo Es un viernes en la noche Pues no tenía planes hoy Quería quedar en casa porque hace mucho frío Entonces me quedé en mi casa Viendo una película sola De Netflix, y mientras que estaba viendo Mi película, estaba tomando un poquitito De vino, ay Casi no me ven, que por eso Mis labios están como medio morados ahorita mi amiga de la nada me mandó un mensaje Como que qué haces Hay un bar en especial donde le gusta ir Entonces pues decidí ir a verla Nada más me puse esta gorra Y vamos a ir a un bar a tomar un poquito de whisky Y regresar a casa Una noche muy tranquila Pero dije mejor una noche en un viernes Tomar con mi amiga y hablar con ella En vez de estar sola Viendo una película Tomando vino este, Entonces vamos a salir Estoy emocionada para ver eh, qué tal ese bar es uno de sus lugares favoritos. Hello, hace mucho frío. Estoy tratando de caminar lentamente porque aquí enfrente de mi casa todo está como helado. Ahorita les enseño. Miren, el piso aquí todo está helado. Yo traigo botas. Traigo botas que no son para para caminar en el hielo, así, este, así que voy caminando lentamente hoy desperté eh, de muy buen humor, no sé por qué, no sé, la verdad no sé por qué de hecho ayer como vieron estuve con mi amiga en el bar y conocí a muchísimos coreanos pero de diferentes partes del mundo o sea, habían chicos que viven en Estados Unidos, están en la escuela, otra chica francesa. Estuvo muy padre. Eh, ahorita que es diciembre, ya creo, creo que muchos coreanos que viven afuera están regresando como de vacaciones. Aparentemente es por eso que hay muchos coreanos del extranjero aquí ahorita. Entonces ayer me la pasé súper bien. Este, regresé a casa y estuve llamando a mis amigos en México y en Argentina. Estuve hablando con mi amiga Andrea la que conocí en nuestra serie El Pop de Disney y pues estábamos hablando por, por una hora y media, dos horas casi y me bueno, básicamente me dormí a las 5 de la mañana pero me desperté de súper buen humor, me desperté así de que fresh, no estoy cansada y la neta es que siento que es el frío que me ayuda como me, me, me despierta hoy es un sábado y vamos a ir a ver a David David tiene una amiga que se llama Shannon. Que no he, sé, nos hemos querido conocernos y nunca pudimos hasta hoy. Así que vamos a conocerla. Estamos con David. Esta se está obsesionada conmigo. <risa> un poquito. Me quiere ver todos los días. Literal, sale en todos mis vlogs. Por lo menos un segundo. Pero ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Eres, es mi único amigo. <risa> Literal. Pero. Hoy vamos a ver, es la amiga de David, que aún no he conocido Y va a ser la primera vez que la conozco ah. Por fin Pero estoy nervioso, ¿por qué estoy nervioso? Sí. ¿Por qué estoy nervioso? Estoy nervioso de que no nos vamos a llevarnos bien Pero yo estoy segura que sí, porque es tu amiga Hello, chicos. Ay está nevando muchísimo desde muy temprano de la mañana ahorita estoy yendo a clases de actuación hoy es un miércoles Hoy hay muchísimo nieve, no manches no puedo abrir los ojos siento que no había nevado tanto aquí en Corea así como este año y se me hace muy raro, siento que el clima aquí se está poniendo más y más extremo o sea, durante los veranos, hacen muchísimo más y más calor más húmedo que nada y ahora durante los inviernos está nevando más, hace más frío. Pero está muy bonito. No sé, como que creo que es por la nieve. Este año... ¡Ay! Se entró algo. ¡Ojo! Creo que es por la nieve, pero este año se siente un poquito más como... ¡Navidad! Como que se siente esa vibra. De los días especiales, ¿sabes? Y ya es este fin de semana. ¡Navidad! Déjenme en los comentarios abajo que si ¿sí tienen planes... Para navidad, ¿qué van a hacer? Si van a estar con familia, la verdad Tengo mucho trabajo que hacer Pero aparte de eso, youtubers Nosotros tenemos que trabajar hasta días Que todos descansan, ¿no? Tengo que trabajar y después Creo que este fin de semana Voy a estar con el novio Vamos a ir a clase De clase nada más fuimos a comer se me olvidó por completo bloguear pero ya estoy regresando a casa quise hablar un poquito sobre esto con ustedes estuve hablando con mi amiga no es coreana es extranjera que vive aquí en corea es de malaysia y bueno estamos hablando de cómo es súper confuso eso de la edad coreana Y ya sé que para ustedes se les hace ridículo Porque para mí, que soy coreana, también se me hace ridículo que tenemos otra edad Y creo que para muchos coreanos también es como algo muy raro Pero se normalizó tanto en la sociedad Que es como que sí, es algo muy raro que tenemos Pero vivimos con eso Y yo que ya llevo casi 10 años viviendo aquí en Corea Ya me acostumbré bastante a la edad coreana Aunque no lo entiendo, me acostumbré No les quiero explicar en súper largo lo que es la edad coreana porque de seguro, si ustedes ya han visto mis videos, ya saben qué es. Pero básicamente nacimos con un año y cada primero de enero, cada que es un año nuevo, cumplimos otro año. Entonces, por ejemplo, en julio, que es mi cumpleaños, en México cumplí 27 años. Pero el primero de enero de 2022, aquí en Corea, cumplí 28. Entonces, aquí en Corea, normalmente cuando uno te pregunta ¿Cuántos años tienes? En vez de decir como 20 algo, decimos el año en que nacimos Para que se calcule más fácilmente Yo siempre digo que yo nací en el año 95 Ahora también se puede decir de edad como 20 algo Normalmente, ya que nos acostumbramos tanto a la edad coreana Yo cuando hablo aquí en Corea con mis amigos, yo digo que yo tengo 28 años Aunque en la realidad biológicamente tengo 27 y bueno, entonces yo cuando estoy hablando con mis amigos siempre digo que tengo 28 Y entre mis amigos también me conocen, o sea, saben que yo tengo 28 en vez de 27 Nada más se normalizó demasiado en esta sociedad coreana La edad coreana, básicamente Pero la cosa es que se puso súper confuso ahora Y ya no sé cuántos años tengo aquí Porque aparentemente por este nuevo presidente aquí en Corea decidieron ya no usar la edad coreana. Por lo cual, de hecho, muchas personas aquí en Corea, muchas personas, y también creo que ustedes van a decir qué bien, porque qué ridículo lo de la edad coreana, que porque lo tienen, no tiene sentido y que no sé qué. Es, creo que es muy de tradición, y como se ha normalizado tanto en la sociedad, ahora que se va a cambiar, y de hecho no sé desde cuándo se va a cambiar esto, pero dicen que sí se va a cambiar, que ya no va a existir la edad coreana, yo me pregunto, y hablé de esto con mi amiga, así de que, ¿neta creen que se va a desaparecer esto de la edad coreana? Porque ha estado por tantos años en nuestra sociedad, esto de la edad coreana, que ya todos nosotros estamos tan acostumbrados de decir nuestra edad coreana, de pensar en nuestra edad coreana. O sea, yo no pienso que tengo 27, aunque realmente tengo 27, yo me considero como si tengo 28. Y entonces, si lo piensan, en muy poco tiempo, que ya va a ser enero, 2023, yo voy a cumplir 29 muy pronto, voy a estar muy muy cerca a los 30 en la edad coreana, mientras en México aún me faltan 3 años para llegar a 30 entonces es algo muy confuso con que siento que aunque digamos que ya no existe esto de la edad coreana siento que sí va a existir o sea, siento que la gente nada más no van a estar así de que de la nada pum. no tengo 28, tengo 27 entonces eso significa que voy a tener 28 otra vez el próximo año, ¿me entienden? O se están confundiendo más. Yo me estoy confundiendo más. Entonces sí. Si esto realmente se cambia lo de la edad coreana en Corea. Y desaparece eso de la edad coreana. Siento que ya no voy a saber cuántos años tengo. Porque yo ya estoy muy acostumbrada a decir que yo tengo 28. Hasta incluso cuando estoy en México a veces me preguntan ¿cuántos años tienes? No sé qué decir. Porque digo ¿quieres mi edad coreana o quieres mi edad biológica? <risa> Y todos así de que, ¿qué? Nada más dime cuántos años tienes. Y yo, pues, nací en el 95. Y dicen, ah, bueno, tienes 27 años. No, no, no, no, no. Yo tengo 28. Porque yo ya me acostumbré tanto a decir que tengo 28 años. Yo ya en mi mente, yo ya cumplí 28 años. Y ya pronto, en dos semanas, voy a cumplir 29 años. Pero de la nada, si eso desaparece, entonces como que tengo que bajar dos años de lo que pensé que iba a tener. No sé, esto es todo una cosa. No es gran cosa, pero sí es una cosa. También, de hecho, estaba hablando con David el otro día de esto. De que yo no sé cuántos años tienen casi todos mis amigos latinos. Que todos allá somos amigos. No importa si tengas tres años más que yo, te voy a llamar Santiago, David, lo que sea. Y aquí no. Y aquí, aquí en Corea es muy diferente la manera en que llamas a otra persona por la edad. No puedes llamar a alguien por su nombre, así nomás. Tienes que saber su edad para poder llamarlos. Y es por eso que cuando uno se conoce al otro, lo primero que preguntas cuando conoces a alguien aquí en Corea es ¿Cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? Ahora en Corea voy a estar así de que mmm, no sé cuántos años tengo. ¿Quieres tú calcularlo? Yo nací en el 95. ¿Puedo tener 27? ¿Puedo tener 29? ¿Tú decides, bebé? No sé, está como muy raro. Y por eso, de hecho, estaba hablando esta semana con mis amigos sobre la edad. Porque neta, como les digo, yo no sé la edad de mis amigos latinos. Allá, nomás no he preguntado a mis amigos cuántos años tienes. Nada más, nos volvemos amigos y ya. Sé sobre toda la historia de sus papás y de, de, literal, toda su infancia, menos su edad. No sé la edad de mis amigos. Eso es normal, no sé. Pero con mis amigos latinos, neta, no sé nada. Es muy confuso, pero bueno. Ya llegué a casa. Estoy muy cansada y tengo que editar este vlog para subirlo ya pronto. Así que voy a acabar el vlog aquí. Creo que este va a ser el penúltimo vlog más porque ya pronto va a ser Navidad y ese va a ser mi último vlog más. Los quiero mucho. Los veo en mi siguiente video. Estoy planeando muchísimo contenido para el podcast que va a venir muy pronto en Enero. Así que espérenme un poquito. Los quiero mucho. Adiós.